Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Bueno, el día de hoy les voy a traer Y enseñar un video nuevo Que está de moda Es cómo descargar Sausage Man Desde Nuestro teléfono Android Y también desde nuestra PC de gente Primero acá, lo que vamos a hacer es Buscar en Google Sausage Man En este caso yo lo tengo acá Y cuando yo voy a Hacer Play Store, me dice que el juego no está disponible en mi país por lo tanto yo soy de perú y no puedo instalar ese juego entonces gente, listo no hay ningún problema yo omito ese mensaje y me voy a ir a donde google chrome y me voy a ubicar donde dice tap tap acá en el primer anuncio Tap voy a ir a esta página y voy a descargar desde acá la aplicación de tap tap ahí me llevará a tap tap gente y acá lo voy a descargar. Tap, tap. ¿Qué viene a ser tap, tap? Tap, tap es un, como una Play Store que se instala en el teléfono donde tú puedes descargar juegos. Gente. Acá nos dice que sí. Listo. Lo vamos a dar en detalles. Acá yo lo tengo descargado tap, tap. Entonces cierro esto y voy a instalar nada más. Instalamos tap, tap. Gente, y aquí esperamos que se nos instale. Listo para tener listo ya tap tap entonces esta es una aplicación también que pueden instalar en su teléfono vamos a esperar nada más que se instale para poder descargar la aplicación de Sausage Man bueno esperamos esto tarda unos minutos vamos a esperar gente nada más tener paciencia acá abrimos y como tú puedes ver esto es como Llevar está un idioma en inglés. Acá puedes buscar el juego que tú desees. En este caso, vamos a buscar Sausage Man. Listo. Acá va a empezar a cargar y lo vamos a dar en download. Listo. Acá damos en OK. Permitimos. Listo. Y ahí en la barra de tareas del teléfono, nos vamos a notar que se está descargando el juego. Ahí lo tenemos en la parte de abajo. Dice que se está descargando. Yo voy a conectarme a una red para descargarlo más rápido Que podamos Para así acelerar el video, gente Entonces yo vuelvo cuando ya esté descargado el video Perdón, entonces yo vuelvo cuando ya esté descargado el juego para continuar Como podemos ver, gente, y acá pues se nos ha descargado el juego Y lo vamos a dar en instalar. Ahí te dice que autorices y activas el permiso de esta fuente que sería tap tap y te va a llevar a instalarlo listo instalas el juego gente esperamos ahí entonces que se instale una vez que se ha instalado gente lo vamos a proceder a abrir Listo gente, y aquí pues vamos a abrir entonces el juego Y carga un contorno así como de Free Fire Lo vamos en OK, entonces permitimos Como toda aplicación Y va a cargar algunos archivos principales que siempre tiene todo juego Que tarda unos minutos La cual el problema del PIN es elevado bastante en este juego gente Acá vamos a esperar nada más que cargue esos archivos para ir ya con lo siguiente Listo, ahí dice check-in Resource Y ahí es donde va a empezar a descargarse Como unos datos o bebé del juego Bueno gente Y eso sería todo, ahí ya ustedes pueden Loguearse con su cuenta de Google o de Facebook Como igual casi que Free Fire Bueno eso fue todo Nos vemos en un próximo video